y se hunde por debajo de ella. Es una franja especial llamada zona de subducción. Un megaterremoto se forma cuando dos placas se quedan enganchadas, aumenta la presión y al final se liberan con furia. Los investigadores no pueden mirar en el interior de la Tierra y observar las placas, pero los instrumentos de alta tecnología dibujan un panorama de catástrofe inminente. Una cámara submarina graba imágenes del lugar donde ambas placas están en contacto, a unos 100 kilómetros de la costa.